a incluir en este análisis a Alex Anfruns, quien se encuentra desde Bélgica y es un periodista de investigación. Alex, justamente y en esa misma línea te queremos hablar, a ya no referirnos a la participación clara que tuvo Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea en este golpe de Estado en contra de Víctor Yanukovych y que derrocó al gobierno constituido en el año 2014, sino... ¿Cuál es la situación actual de la población ucraniana? ¿Qué sucedió? ¿Benefició a la población ucraniana ese cambio de gobierno? ¿Benefició también a algunos o a los países de la Unión Europea? ¿O es que al final el único ganador de todo este golpe se ha constituido Estados Unidos solamente? Adelante. Sí, eh, realmente la situación en, en Ucrania es, es grave. Eh, es un conflicto abierto, eh, a pesar del Acuerdo de Minsk, estamos en, en, en violaciones del cese al fuego. Un conflicto que ya ha alcanzado más de 10.000 víctimas eh, y las, uh, las explosiones, de hecho, se han estado incrementando. Los observadores han, han estado uh, calculando eh, estas violaciones del cese al fuego y eh, en, en, es, en las regiones, pues, de la República Popular de Lugansk y en Donetsk. Tenemos, eh, y, te, y luego también en zonas controladas por el gobierno, tenemos una serie de explosiones y digamos, una tensión eh, creciente en algunas, en algunas zonas. Y a finales de noviembre hay que, hay que tener en cuenta que Poroshenko anunció que la, las Fuerzas Armadas, debido a este, este aumento y a esta fragilidad de, del acuerdo de las eh, zonas de, de, de desescalada que estaban previstas... Poroshenko anunció que las Fuerzas Armadas estaban listas para cualquier desarrollo. Eh, el ministro de Defensa también dijo que el ejército eh, pasaba al estado de alerta elevada. Y en, en lo que se respecta, digamos, a, a, a la población, pues eh, la, el salario mínimo es, es muy bajo. O sea, y, y la, la gente eh, realmente no vive mejor. Es una, es una patraña pensar que ese cambio eh, producido por el golpe de Estado haya producido alguna mejora. Además del conflicto que lo hemos mencionado, tenemos pues, ese problema de corrupción que es muy, muy fuerte y, y de hecho eh, la, la, la guerra es una eh, manera de perseguir la política por otros medios. O sea, eh, eh, la, la, este, este conflicto, hay intereses en que permanezca y que pueda incluso agravarse eh, sería una manera también de desviar, eh, desviar la atención sobre otros problemas. En lo que respecta al papel de Estados Unidos, es, es muy evidente eh, que la OTAN eh, en la región, tanto en los estados bálticos, tenemos a, la OTAN mismo ha reconocido pues, eh, que mantiene a unos cuatro batallones en, en esos países eh, con unos 4.500 soldados. Eh, tenemos eh, un refuerzo militar muy, muy fuerte eh, también en, en Polonia. Y sobre todo la cuestión del nacionalismo eh, y de la extrema derecha en estos países es muy eh, fuerte, se está reanimando una, un espíritu, digamos, eh, vengativo, eh, eh, revisionista, en el cual se reescribe la historia y se presenta, eh, digamos, se, se describe a los colaboradores nazis, es decir, a los neonazis de hoy, que reclaman esa, esa tradición eh, ...de colaboracionismo, como si fueran héroes... ...mientras que se denuncia eh, a quienes resistieron... ...entonces tenemos que preguntarnos... ...por qué se cultiva el odio hacia Rusia... ...y en esos países eh, de la antigua Unión Soviética... ...pues entonces hay dos memorias históricas en disputa... ...pero se está manipulando la extrema derecha... ...en favor de los intereses de, de Estados Unidos... ...Estados Unidos que según bueno, la visita de James Mattis... ...secretario de Estado... En, en agosto de este año, eh, iban caminando hacia esta, uh, esta idea de que el pueblo, digamos, de someter al referéndum, pues, eh, la entrada en la OTAN. Eh, Estados Unidos ha estado reforzando mucho eh, su acción, la OTAN mismo reconoce que tiene a 50 consejeros trabajando cotidianamente en Ucrania, con otros consejeros también dentro de los ministerios, y tanto el presupuesto militar de Estados Unidos eh, en equipo militar a Ucrania, como la visita de James Mattis... Eh, indica pues esta, esta presencia real ya en el terreno. Entonces yo creo que eh, no hay que subestimar pues la, la, el papel que, puede, eh, que podría jugar esta, esta entrada en la OTAN y, y realmente se está preparando, estamos en una nueva guerra fría, se está preparando la opinión pública contra, eh, contra Rusia y, y se está siempre eh, agitando la supuesta amenaza de Rusia, mientras que verdaderamente aquí el agresor eh, es la OTAN y, los, y, digamos, los países miembros de la OTAN y los medios que están falsificando eh, los, la realidad, los hechos, ignorando una parte de, eh, de, la, de la verdad y fabricando propaganda. Eh, realmente estamos viendo manifestaciones con miles de eh, neonazis en las calles y los medios no están hablando de ello. De la misma manera que cuando hubo el 2 de mayo la masacre de Odessa, los medios tampoco hablaron de ello y entonces tenemos eh, una uh, doble vara de medir cuando los medios europeos concentran su atención en la oposición de Rusia, cuando simplemente hay eh, a lo mejor 700 personas manifestando en las calles, mientras que tenemos a 20.000 personas en, eh, en, en otros países como en Polonia eh, o, en, o, o tenemos en, en, en Alemania también tenemos a, a los neonazis manifestando, y no existe esta indignación tan fuerte, entonces tenemos que preguntarnos por qué se está preparando la opinión pública de esta manera. El ascenso de esta ultraderecha responde a los intereses de Estados Unidos. Alex, queríamos preguntarte, ¿cuáles son los principales objetivos que eh, bueno, ha alcanzado Estados Unidos a través de de Ucrania y eh, también con respecto a la adhesión de posible de Ucrania a la OTAN, ¿cuáles serían las consecuencias? Adelante, Alex. Sí, bueno, yo pienso que la, la idea de, de, de reforzar, digamos, eh, integrar a Ucrania en el, en, como Estado miembro de la OTAN, pues eh, plantearía pues una... ...una capacidad de, de, digamos, de, de despliegue, de, de respuesta coordinada... ...puesto que hablamos de eh, la Alianza Atlántica... ...digamos, es, un, es una, un acuerdo en el cual cualquier acción... Eh, ...digamos, cualquier ataque que eh, reciba un estado, eh, un estado miembro... ...provocaría, debería, debería eh, provocar, o sea, desencadenar... ...una respuesta coordinada de los diferentes estados que forman parte. Entonces, si lo aplicamos al escenario de Ucrania, en el cual constantemente se está presentando a Rusia eh, como eh, haciendo, bueno, una, teniendo un papel muy, muy activo digamos, en, en, en este conflicto, eh, aparte de que se pueda uh, verificar o no eh, en, qué, en, qué, en qué aspectos... ¿no? Pero eh, si lo planteamos en este, en este esquema, pues eh, esta, esta, este miembro, que sería Ucrania, pues contaría con una, una respuesta, digamos, eh, un, un escenario mucho más, eh, mucho más grave, digamos, una, un conflicto mucho mayor. Eh, realmente tenemos que eh, plantearnos hasta qué punto, cómo de lejos ha llegado eh, ...han llegado las provocaciones de la OTAN... ...en diferentes escenarios... ...como por ejemplo en Libia o en OTAN... En, en, en, o, en la, ...o en Siria... ...es decir, ya sea de manera clandestina... ...o de manera eh, un poco más abierta... ...como fue en el caso de Libia... ...donde hubieron pues un, claramente... ...una participación activa de Francia... ...y, lo, y los bombardeos digamos... Eh, ...aéreos... Eh, ...o en Siria en el cual hay un trabajo mucho más... Eh, ...de guerra por procuración... ...a través pues de países como Turquía, Jordania... Eh, campos de entrenamiento, eh, digamos, eh, uno, uno, unos grupos terroristas que han sido financiados y, y, y utilizados, instrumentalizados, de hecho, en el conflicto de Siria, pues un esquema similar podríamos imaginar eh, en el caso de Ucrania, eh, digamos, una, una, un conflicto mucho mayor. Eh, yo creo que eh, la, la, el interés de que, eh, de que haya un conflicto mayor en Ucrania sería que Rusia estaría, tendría su propio, eh, su propio Vietnam, de la misma manera que eh, ya lo fue Afganistán para la Unión Soviética. Recordemos que eh, el, presidente, eh, bueno, el, el consejero del presidente Jimmy Carter, eh, poco antes pues, de, de, la, de, la, de la entrada de tropas soviéticas en Afganistán, confesó o sea, 20 años después, confesó que Estados Unidos había preparado una trampa para la Unión Soviética eh, a través de eh, los grupos eh, fundamentalistas islámicos. Tenemos que entender que eso fue una, eh, una táctica que funcionó muy bien en el caso de la Unión Soviética y, eh, y lo hemos visto pues, en, en, en otros escenarios. Entonces, la, la, la provocación de Estados Unidos, eh, por ejemplo... Eh, siempre ha, ha consistido, eh, Bretzinski mismo dijo que eh, Estados Unidos debería intentar dividir a Rusia en tres entidades diferentes. O sea, el objetivo era realmente no solo debilitar, sino si fuera posible, eh, fragmentar Rusia. Es decir, se trata de destruir los estados que puedan oponerle una hegemonía a, a, a Estados Unidos y, y en sin este duda mundo eso es lo que ha venido haciendo Estados Unidos a través de Ucrania. El hecho es que al final es cercar a Rusia. Agradecemos a, a Alex Anfrux desde Bélgica.